en la tercera entrega de noticias. Estamos listos con la información, primero revisamos los titulares. Noticiero Ciudadano Gobierno Nacional lanzó el Programa Nacional de Salud Médico del Barrio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 a la actualización del Plan Nacional para el Buen Vivir. Todos los aportes están siendo sistematizados y serán debidamente informados a la ciudadanía. Cambiamos de tema. Culminó el proceso de participación ciudadana para la construcción del Plan Nacional del Buen Vivir. A nivel nacional participaron más de 3000 mil ciudadanos. Con la presencia de más de 300 ciudadanos y ciudadanas, finalizó el ciclo de foros para la construcción del Plan Nacional para el Buen Vivir 2017-2021, que iniciaron el pasado 25 de julio en Guayaquil. En esta ocasión, este último foro se desarrolló en Quito, y para el Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo, Andrés Mideros, estos diálogos son el mecanismo para avanzar juntos como país. Ahora tenemos una oportunidad como sociedad de poder dialogar, esa es la invitación, sigamos construyendo, sigamos participando, apuntemos y orientémonos entrelazándonos hacia la sociedad que queremos construir, insistir quizás en eso, para nosotros es tan importante el fin como el medio y el medio que nos ha planteado el presidente Lenín Moreno es a través del diálogo, es una invitación a toda la sociedad a construir un Ecuador distinto, un Ecuador de inclusión. Todos los aportes que han sido recogidos en este proceso serán públicos, pues el 31 de agosto el plan será presentado en Cuenca ante la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir y en el mes de septiembre será puesto a consideración del Consejo Nacional de Planificación para su aprobación final. El Plan Nacional de Buen Vivir arranca con una propuesta que eh, se realiza por parte de quienes hacemos la función ejecutiva, mismo que fue aprobado el pasado 13 de julio en el Consejo Nacional de Planificación, el mismo que dispone eh, que se amplíen los niveles de participación y consulta del mismo Plan Nacional del Buen Vivir, a partir del cual empezamos a realizar estos foros nacionales. En el foro participaron distintos actores de la sociedad como jóvenes, mujeres, adultos mayores, representantes de organizaciones sociales, asociaciones de derechos humanos, consejos de la igualdad, gobiernos autónomos descentralizados, entidades públicas, asociaciones de nacionalidades, entre otros. Esperamos y estamos abiertos con el equipo aquí de las entidades para discutir, para dialogar, para recibir todas las críticas, sugerencias, recomendaciones y propuestas. Vayamos trabajando en ese sentido, pensemos y soñemos, más allá del interés individual. Esta es una jornada para pensar en el bien común. Este último encuentro se suma a los 11 realizados en Guayaquil, Loja, Tena, Ibarra, Machala, Cuenca, San Miguel. Ambato, Manta, Esmeraldas y Santo Domingo, en los cuales cerca de 3.000 ciudadanos y ciudadanas dialogaron y aportaron al plan, que se constituye en la herramienta política y de diálogo que guiará el accionar del gobierno nacional en los próximos cuatro años. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano.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 Con esta información nos vamos a un primer corte. Quédese con nosotros. Al regresar tendremos más información del acontecer nacional. Inicio de Espacio Promocional.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 El dinero electrónico es seguro, pues las personas no requieren hacer retiros en efectivo desde los bancos y así exponer su vida ante la delincuencia. También evita que 2000 mil millones de dólares, que son el respaldo del dinero circulante en las calles, se deterioren por el uso. Se estima que en Ecuador un billete dura menos de tres años, mientras que en Estados Unidos ese mismo dólar dura cerca de 8 años.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 Autoridades de la Mesa de Justicia proponen reforma para la expedición de boletas de apremio por pensiones alimenticias. Los detalles a continuación.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 El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en su primera visita a la Franca de Gaza, condenó el bloqueo de Israel. Y en Brasil, un juez suspendió el decreto de apertura a la minería en la zona amazónica. Estas y otras noticias en el siguiente resumen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 Guterres recalcó su total compromiso en hacer todo lo posible para materializar una solución de dos estados. Un juez federal de Brasil suspendió el miércoles la aplicación de un polémico decreto que autoriza la explotación minera privada en parte de la selva amazónica. Orlando Balcir Español, magistrado de Brasilia, ordenó que se suspenda todo acto administrativo que pueda extinguir la Reserva Nacional de Cobre y Asociados, una gigantesca área de 47.000 kilómetros cuadrados, un tamaño similar al de Dinamarca. El decreto fue publicado la semana pasada por el presidente Michel Temer, aunque el martes lo reemplazó por uno nuevo con especificaciones sobre protección ambiental, ante el aluvión de críticas de grupos ambientalistas, la Iglesia Católica y varias celebridades. El juez argumenta que el presidente no tuvo la autorización previa del Congreso Nacional, un requisito impuesto por la Constitución, y que podría poner en riesgo la protección del ambiente y de las comunidades indígenas locales. La apertura del sector minero está dentro de los planes del gobierno brasileño para sacar al país de la mayor recesión de su historia. La tormenta Harvey amenazaba el miércoles al estado de Luisiana, tras inundar varias zonas de Texas. En Nueva Orleans, que se preparaba para inundaciones repentinas en los próximos días, el recuerdo del mortífero huracán Katrina sigue vivo tras 12 años. Me trae recuerdos. Sé que nunca olvidaré al huracán Katrina, pero cuando ves imágenes como las de Houston, te recuerda dónde estabas hace exactamente 12 años. Cinco días después de golpear Houston, las calles de la cuarta ciudad de Estados Unidos se convirtieron en ríos. Y se decretó un toque de queda nocturno para evitar saqueos en las miles de casas evacuadas. Según las autoridades, cerca del 30% del condado de Harris, que incluye Houston, estaría inundado. Y un balance provisional indica que de 30.000 a 40.000 viviendas estarían dañadas. Los perjuicios causados por la tormenta tropical podrían llegar a 42.000 millones de dólares. Una fina lluvia estival se ha invitado al Jardín Blanco en la víspera del vigésimo aniversario de la muerte de Lady Di. Los príncipes Guillermo y Enrique, acompañados por la duquesa de Cambridge, Kate Middleton, han recorrido el estanque del White Garden cubierto de flores blancas, rosas, narcisos y no me olvides, en memoria de Diana de Gales. El palacio londinense de Kensington fue la residencia de la princesa de Gales durante 15 años y es uno de los cuatro rincones con los que Londres le rinde homenaje. En París, en el Puente del Alma, donde hace dos décadas falleció la princesa, turistas y curiosos siguen dejando flores, candados y mensajes. Diana, la princesa del pueblo, icono de toda una época y protagonista de un cuento trágico, falleció a los 36 años. En el accidente perdieron la vida también Dodi Alfayet y el conductor Henri Paul. Amigas y amigos, de esta manera concluimos. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos veremos el día de mañana con más información. Que tengan una excelente noche. Inicio de espacio promocional.